Vamos a ver los estados de la materia, que son estado sólido, líquido y gaseoso. La mayoría de las sustancias de la superficie terrestre, vamos a ver que se encuentran en un estado concreto, las encontramos en estado sólido, o en estado líquido, o en estado gaseoso. Una excepción para esto que os acabo de decir es el agua, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el agua, en función de la temperatura a la que estemos trabajando, podemos encontrarla en cualquiera de los tres estados que os acabo de decir. Vamos a ver las características de los tres estados, y a continuación iremos estudiando cada una de ellas, o iremos demostrando cada una de ellas. El sólido tiene una forma propia y un volumen fijo a temperatura constante. El líquido no tiene forma propia, sino que va a adoptar la forma de recipiente que lo contiene y su volumen también es fijo a temperatura constante. Y el gas lo que ocurre es que difunden, o sea, ocupan todo el espacio posible y su volumen va a depender del recipiente que lo contiene. Vamos a demostrar lo que os acabo de decir. ¿Qué forma tienen los los líquidos acabamos de decir que adoptan la forma del recipiente. Si os acordáis cuando estábamos en el laboratorio instrumentos de medida de, de los líquidos teníamos muchos teníamos pipetas buretas erlenmeyers si nosotros cogemos una cantidad fija no sé medio litro y los vertemos en cada uno de estos recipientes veremos que el agua adopta sin variar el volumen que el agua adopta cada uno de cada una de las formas que el recipiente le, le, le transfiere. ¿De acuerdo? Así que los líquidos no tienen forma propia, adoptan la del recipiente que los va a contener. Y los líquidos se comprimen. Si nosotros metemos un líquido dentro de una jeringuilla, la tapamos y empujamos con el émbolo, en el, en el émbolo, perdón, veremos que este no avanza. Así, pues, así que su volumen no varía al comprimirlos. Esas son las características de los líquidos. Su masa evidentemente es fija, su, su volumen también lo es, y la forma es la que varía, ¿de acuerdo? Ya que se adaptan al, a la forma del recipiente. ¿Qué propiedades tienen los sólidos? La masa evidentemente es fija y su volumen y forma también lo son, ¿de ya que sus partículas están fuertemente unidas. Nosotros si intentamos comprimir un sólido veremos que tampoco lo conseguimos y que independientemente del, del recipiente en el que los contengamos, pues el sólido va a tener siempre su forma, ¿de acuerdo? Así que tienen una forma y volumen fijos, y su masa también lo es. ¿Qué propiedades tienen los gases? Si nos fijamos en la imagen de arriba, si quitamos la tapa que separa los dos vasos, vemos que al principio solo está el, el diodo solo está en la parte de abajo, el bromo solo está en la parte de abajo, y si nosotros quitamos la tapa, veremos que el bromo es también capaz de ascender al, al bote de arriba. Así que los gases no tienen ni forma ni volumen propio, y lo que hacen es que difunden con facilidad, ocupando todo el espacio disponible. ¿Y, ¿Y pueden comprimirse? Pues vamos a verlo en la experiencia de abajo. Nosotros tenemos aire en una jeringuilla y si nosotros aplicamos una fuerza eh, en el émbolo, veremos que eh, la jeringuilla, que el émbolo, sigue sí es capaz de moverse. Así que cuando el aire está comprimido, ocupa un menor volumen y pesa lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Su masa sigue siendo lo misma, la misma antes y después de la compresión. Ya lo veis que marca la balanza 226 en ambos casos. Sin embargo, sí es capaz de comprimirse, ¿de acuerdo? Cambios de estado. Vamos a ver que el paso de un estado de la materia a otro estado de la materia se denomina cambio de estado. Y estos los conocemos. El paso de sólido a gas se denomina sublimación, el inverso de gas a sólido se denomina condensación a sólido, el paso de sólido a líquido fusión, de líquido a sólido el inverso solidificación y por último el paso de líquido a gas es la vaporización y el inverso la condensación. ¿Qué propiedades tienen cada uno de ellos? El paso de sólido a líquido o de líquido a sólido, ambos tienen lugar a una temperatura que es característica propia de cada uno de, los, de las sustancias con las que estemos trabajando y se denomina punto de fusión. Si nosotros estamos trabajando con agua, esa temperatura de fusión es de 0 grados centígrados, pero recordad que esa temperatura varía en función de la sustancia con la que estemos trabajando. El paso de líquido a gas o de gas a líquido. Vamos a ver que ambos procesos tienen lugar a una temperatura característica, que en este caso se va a denominar punto de ebullición, y que para el caso del agua, esa temperatura es de 100 grados centígrados.